Si me pagaran 10 centavos por cada vez que alguien me pregunta cómo enamorar a un hombre o a una mujer, en este momento yo sería millonario. Chicos y chicas, el día de hoy os traigo 36 preguntas que fueron creadas por el psicólogo Arthur Aron para generar, para crear intimidad entre dos personas. Y bueno, eh, siempre, sobre todo para las mujeres cuando me preguntan cómo llamar un nombre y piensan que la respuesta es tener sexo con ellos, eh, está totalmente mal. Si, tú, si ustedes piensan, eh, por ejemplo, en un cachorro, en un cachorro, en un perrito, eh, tú nunca le das el premio antes de enseñarle cómo hacer el truco. No, primero le enseñas el truco y después le das el premio, entonces definitivamente Darle sexo antes de que aprenda a hacer el truco no es la respuesta. Tienes que primero aprender, enseñarle el truco y una vez que lo haga, entonces le das el premio. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que primero debes crear intimidad. Ya, seas que, ya sea que tú seas hombre o que seas mujer y quieras enamorar a alguien o crear una conexión más intensa con esa persona, más personal... Es importante que empieces a crear un ambiente íntimo Que realmente empieces a conocer más a esa persona Desde un punto de vista que nadie más conoce Y para hacer eso es necesaria la comunicación El compartir tiempo juntos Entonces lo que vas a hacer en la primera cita O en las primeras 2, 3, 4, 5 citas Hasta que se conozcan perfectamente bien Es hacer este juego eh, De tener una conversación con esa persona Usando estas 36 preguntas y estas 36 preguntas no son las típicas de ¿cuál es tu color favorito?, o ¿qué te gusta comer?, o eh, no, no son cosas así, o ¿qué signo del zodiaco eres?, no, para nada, eh, son 36 preguntas que realmente si las usan y ambos responden de manera honesta van a conectar a un nivel que jamás, jamás se han conectado con nadie más. De hecho, eh, el psicólogo que creó estas preguntas eh, realizó un estudio en 1997 y en el estudio una de las parejas que bueno que estuvieron usando estas preguntas se casaron después de seis meses y bueno a la fecha al parecer siguen casadas de acuerdo a la información que está en internet eh, entonces vaya, estuve checando las preguntas y realmente tiene mucho sentido son preguntas que realmente te permiten crear una conversación y una conexión para saber más de otra persona, entonces lo que voy a hacer aquí eh, estaba pensando que quizá puedo leerles las preguntas pero sería un poco aburrido estar aquí escuchando, leyendo las preguntas bla, bla. entonces lo que voy a hacer es bueno aquí las voy a poder ver en la pantalla rápidamente le pueden poner pausa y leerlas pero si quieren darle un vistazo con más calma y tomarse el tiempo y quizá copiarlas y pegarlas les voy a dejar en, mi, en un artículo en mi sitio web lo único que tienen que hacer es ir a la descripción darle click al artículo y ahí les va a aparecer la lista con las 36 preguntas que ustedes pueden empezar a usar desde ya, desde este preciso momento, es más, si tienes una cita el día de hoy, llévate unas 5 o 10 preguntas de esas, no te las haces que memorizarlas, puedes checar de repente en tu celular así, ah, y sácala, pregúntale y empieza a generar esta tensión, esta intimidad entre ustedes. ¿Para qué? Bueno, ¿quién sabe qué pueda pasar después? Así es como se enamoran las personas, creando, compartiendo, eh, pasando tiempo juntos, hablando de sí mismos, hablando de lo que han vivido y lo que uno mismo es, abriéndose hacia el otro. Y cuando eso sucede y sucede más y más y más, entonces es cuando se crea esa conexión en donde sientes que realmente conoces a esa persona desde hace mucho tiempo ¿Ah? eh, El sexo viene mucho después una vez que se haya creado esa conexión mientras no, no intentes enamorar a alguien solo a través del sexo porque realmente puede funcionar, Sí hay casos que en los que se dan que tienen sexo por primera vez en la primera cita, en la primera noche y terminan juntos, pero los casos son tan raros, tan, tan raros que realmente ni siquiera caen en las estadísticas, ¿vale? Y bueno, eso es todo, chequen las preguntas y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, chao, chao, chao.